Hola Mimixes, ¿cómo están? Yo soy Mabel y esto es Maybelline. Bueno amigos, este hoy quiero hablar de... no es algo muy relevante, pero la verdad es es algo de lo que tenía ganas de hablar. No sé si en mis redes sociales. Pues vieron que. Les pregunté a qué idol se querían confiar. Si no saben qué es confiar. O sea es hacerse muy amigo. De alguien. O dejarlo en la friendzone. Pero es más que nada. Es ser amigos en plan bien. Entonces yo les dejé unos ahí. Y voy a hablar del por qué. Quiero este confiar a estos idols. El primer idol. Que realmente quiero confiarme. Es Erigna. O sea. Sí o no, este amigo eh, sacaría muy buenos mitotitos, o sea, tiene como mil podcasts, tiene páginas de él, lo imagino. Y es que te va a hacer una película del chismecito que tengo, o sea, tú vas a ser la primera en entrarte el mitotito si le pasa algo. Güey, ayúdame por favor, no sé, o sea, es lo que siento yo. Cuando veo a Eric Nam es como, güey, qué buena relación de amistad de mitotito. Y ustedes dirán, güey, ¿y por qué tanto mitote? Amigos, es que aquí en México no se vive sin mitote. O sea, si quieres enterarte de algo, tienes que ponerte pilas y buscar o ver a ver quién te va a decir el mitote. Entonces, yo siento que Eric Nam sería el primerísimo y el mejor amigo para contar mitotes. O sea, si tú tienes un mitote, se lo cuentas y lo vas a sacar al aire. Pero güey, o sea, tu descargada con él va a ser épica. Epic, o sea, van a saborear el mitote, le, le, le vas a ver a Gloria y a ti también, ¿por qué? Porque es Eric Nam, ¿qué más quieres? El segundo al que me quiero confiar bien macizo es BM. Amigos, sí o no, también se saborearían bien rico un mitotito con BM. O sea, es que es genial, ¿te imaginas un mejor amigo como BM? Increíble. No, no, no, no, no, no, no. Y como es también en Get Real, o sea, güey, es que me súper emociono nomás con pensar que estoy contándome un mitotito con BM. Luego vamos con alguien igual de cool que BM. Es que amigos, yo me imagino a este tercer idol como lo mejor, es que lo estoy viendo en mi pared y me encanta. Número 3, Jackson Wang, perteneciente a God 7 Yo siento que un súper mitotazo con, con Jackson sería lo máximo, en plan una amistad. Buena, bonita, de calidad Donde se cuiden de las personas tóxicas mutuamente Y si Jackson llega con alguien que se quiere aprovechar de él Tú le dices Güey, no, esta persona no te conviene Pero el vato igual no te hace caso Pero igual te ve yo, lo llorando y dices No, es que es mi mejor amigo, así si no puedo, yo, yo Y vas y tomas venganza de quien le hizo daño Número 4 Amigos, este lo puse por el simple hecho de que Serían unos mitotes de pareja increíbles Cuando tenga problemas con su pareja ¿Me explico? O sea, no es no es en el mal sentido. Entonces, el número cuatro es Chancito Bebé, amigos. Don Chen, de EXO. ¿A poco no estaría súper genial que un día llegue y te diga, compa, nos peleamos mi esposa y yo? ¿Tú, tú quisieras desearle lo mejor y, compa, sigue luchando porque tu morra te quiere un chingo. Y aparte también tu hija. Amigo, no hay pelea que una pareja no pueda resolver. Tú puedes. Si es... Necesario, usa a la chamaquita como arma si sí hace falta. Así que tienes que tener a la morrita de tu lado. Muy malos consejos, pero si sí sería una amistad con Chen. Cinco amigos, yo lo visualizo así. El número cinco, amigos, es de B2B. Es que yo lo veo en Get Real y también me río un montón. No se le están contando algo, y es como que mm, sí, sí, sí, haga así. Y luego lo vas a voltear a ver qué está sintiendo todo. Y es como, güey, no hagas eso, no más contesta. Por favor. Vine aquí a pedirte un consejo No que me sientas con tu pelonera Siento que Peniel es muy bueno escuchando Así que si tienes algún problema O algún chismecito, él no te va a interrumpir o sea, no te voy a decir nada hasta que acabes tu mitote, tu chismecito, tu problema Porque así lo presiento yo O sea, te vas a reír mucho ya una vez que acabes Porque pues, sus opiniones Pero siento que no te interrumpiría para nada Agárrense amigos, porque ahora viene una morra Número 6 Amigos, se imaginan ser amiga de Solar Yo la verdad no la conozco mucho Pero he visto algunos dailies para informarme Porque me dijeron que también se confiarían a Solar Entonces dije, mm, pues vamos a ver Güey, la morra está bien intensa O sea, siento que sería la típica mejor amiga amiga que tú dices, vamos a tatuarnos ella te responde, vamos a tatuarnos pie en el pie, es que yo me lo imagino y sería una amistad de pendejas estaría genial, tú le respondes una estupidez y ella te responde con otra cuatro veces peor, y las dos van a jalar porque están estúpidas, ¿a poco no jalan una amistad así? y luego para el mitotito sería la típica amiga que te dice, amiga date cuenta, si no sirve a otra cosa número 7 amigos, vengo con otro otro miembro de EXO, pero es que lo siento, los conozco demasiado y tengo que hablar de ellos, entonces el número 7 sería a Sehun. Entonces, ¿se imaginas andar sacando chismecito con Sehun y que te saque otro y diga, güey, a que no sabes de lo que me enteré? Y tú, cuenta mitote, eso es más importante que lo mío. Y te cuenta y te diga, güey, pero es que también pasó esto en esto. Y no, pues te va a sacar como 5 mil mitotes eh, para, para terminar contándote un mitote. ¿Saben cómo? Güey, esos mitos son lo mejor porque, o sea, tienen como 10.000 para contarte y para que entiendas solo uno. Entonces, sería el mejor mito de todos consejos. Y aparte, sería el típico amigo que está bien baboso y te sigue tus babosadas, pero a la larga, te, te da el avión para seguir las babosadas. Número 8 y último, sana de Astro. Amigos, es que me imagino una amistad tóxica, pero en plan de divertida. Y un tóxico que dices tú, se van a molestar, pero ambos están de acuerdo en molestarse. ¿Saben cómo sea? La típica amistad simboliza... De no hay amistad, entonces sería que estarse molestando a 24 siente él por ser un poste tú por ser un minion y estarse molestando así, no habría tantos mitotes, pero sería una amistad muy bonita, muy divertida, yo pienso que eh, estarían los dos muy cómodos o sea, me imagino sentar en un sillón con él y empezarlo a patear ya déjame, ya déjame, ya déjame hasta que explote, Polilo y Stitch ay no, tocándome está tocándome, no estoy tocando ¡Estás tocándome! ¡No te estoy tocando! ¡Tocándome! El aire es libre. Oh. ¿Quieren estarse quietos? ¡Qué tontería! Entonces ya para terminar, amigos, me despido. Como siempre, les pido que les, si les gustó le den like, compartan, comenten. No se olviden suscribirse, estoy subiendo videos casi todas las semanas. Eh, les dejo mi Twitter, mi Instagram, más adelantito les voy a dejar Facebook para que me comenten, para que me compartan cosas de las que quieran que reaccione o de las que quieran que hablen. Entonces nos vemos el miércoles de la semana que viene. ¡Bye, bye!